Gracias por invitar a, a la comisión a participar con vosotros hoy para, para discutir un poco los avances sobre la garantía infantil y otras, y otras medidas que se están implementando a nivel de la Unión Europea. Yo voy a ser más corta que 15 minutos porque Gabriela um, ya ha explicado muy bien todo el proceso de transmisión intergeneracional de, de la pobreza y muchos datos que yo tenía para presentar. Mi mensaje hoy es, eh, es eh, corto y simple. La comisión, en la Comisión Europea nos preocupa muchísimo los niveles de pobreza infantil y de exclusión social en Europa, y especialmente el de los niños. Eh, mil, eh, sabemos que en el, 20, en el año 21, el año pasado, había 19.6 millones de niños en riesgo de, de pobreza o de exclusión social, es decir, 24,4% de los niños de la Unión Europea. Eh, esto, evidentemente, es una cifra muy preocupante y, y, más, y en, en el caso concreto de España, eh, que ocupa el segun, la segunda posición en, en, el, en la pobreza infantil a nivel de la Unión Europea, pues todavía nos preocupa, nos preocupa más. Entonces, eh, sabemos también que vivir en la pobreza marca de forma muy particular a, la, a, a los niños, eh, aquellos niños con riesgo de pobreza tienen menos probabilidades de que les vaya bien en la escuela, de tener buena salud y de realizar todo su potencial en la vida. Sabemos también que crecer pobre que en un hogar pobre, pobre aumenta las posibilidades de ser pobre eh, en la edad adulta también. Y también sabemos la importancia del de, eh, nivel de educación de los padres. Eh, sabemos que según los datos, eh, los últimos datos de, de, la, de la Unión Europea, el 92% eh, por de los adultos que tenían un nivel básico de estudios vienen de familias donde también solo tenían un nivel básico de estudios. Es decir, que todo esto eh, se transmite de la misma manera que se transmiten eh, enfermedades y se transmiten eh, eh, otro tipo de, de situaciones y es algo que la Comisión considera que hay que combatir eh, con urgencia. Eh, ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho la Comisión? Es un poco en lo que me voy a centrar hoy. Eh, pues ya la Comisión, en, en la cumbre de, de Oporto, fijó una serie de, de objetivos, unos, unos targets, eh, que eh, en particular atacaban a ciertos, eh, a ciertos eh, problemas, a ciertas eh, situaciones o condiciones que hacían que la exclusión social fuera, eh, fuera una, una condición estructural. Uno de, ellos fue, eh, uno de ellos fue la reducción de pobreza. Otros fue eh, la creación de empleo y la mejora de las capacidades. Eh, ¿Cómo la Unión Europea ha implementado esto? Eh, la, la buena sorpresa es que la mayoría de los Estados miembros han establecido sus propios objetivos nacionales, se han comprometido a reducir, por ejemplo, el número de personas en, el, en, en riesgo de pobreza en sus Estados. Y sabéis que el, el objetivo de Oporto decía que eh, 15 millones de personas, al menos 5 de ellos, que viven en pobreza deberían de, ser, de salir de este nivel de pobreza. La mayoría de los Estados miembros, como decía, han, han tomado como suyos estos objetivos nacionales y han hecho compromisos específicos, en particular para reducir la pobreza infantil. Lo que queremos ahora mismo es que a nivel nacional se movilicen todos los esfuerzos necesarios para ayudar a las familias vulnerables a romper el círculo de las desventajas que llevan a la pobreza. Para ello es importante crear empleos de buena calidad, dotar a las personas, a los jóvenes en particular, con capacidades pertinentes y poner en marcha programas específicos para los sectores más vulnerables para sacarles de la pobreza, tanto a las familias, a los padres como a los hijos. Y en esta, en esta discusión de los, de los objetivos, de los targets que se fijaron en Oporto y que los Estados miembros hicieron suyos, en este contexto se saca la medida de garantía infantil. La garantía infantil que es una guía para los Estados miembros en cómo hacer esfuerzos y cómo prevenir y combatir la exclusión, la exclusión social de los niños en particular dirigiéndose a los niños más necesitados, es decir, aquellos que están en riesgo de pobreza. Sabéis que la garantía infantil en Europa también se ha acompañado de una estrategia europea para los derechos de los niños entre el 2021 y 2024. Eh, la garantía infantil se ha traducido en eh, programas de acción nacionales eh, de garantía infantil, pero también se ha asumido en eh, la utilización del de dinero, en eh, los fondos que se movilizan en la Unión Europea para los Estados miembros, para que los Estados miembros puedan eh, utilizarlos como herramienta para reducir eh, la exclusión social y para reducir la pobreza. Eh, Cristina va a hablar un poquito más de, de cómo se están utilizando tanto el Fondo Social como el, el programa de el plan de resiliencia y reconversión. En particular la garantía infantil eh, queríamos que se centrase en los niños sin hogar, no queríamos que sola fu solamente fuera algo eh, horizontal para todos los niños, queríamos que en particular se centrase en niños sin hogar o en niños donde sufren una privación grave de, de su vivienda, por ejemplo, o niños con discapacidad o con origen migrante, niños con origen racial y étnico minoritario, aquí hablábamos en particular de, la, de los gitanos, niños que reciban asistencia alternativa, por ejemplo, los que viven en centros de acogida y en general niños en situaciones familiares precarias. La, la garantía infantil es además una propuesta legislativa, no es solamente una idea, es una propuesta legislativa, una recomendación que... Eh, ofrece eh, todas las herramientas, eh, incluida la presupuestaria, para dar un resultado concreto. Y este resultado concreto se enmarca en lo que llamamos el plan de acción, que viene en el contexto del pilar europeo de derechos sociales. Y entonces, aquí hay una recomendación particular de la Comisión a los Estados miembros eh, para invertir en la infancia, no solamente el fondo, los fondos que vienen de Europa, sino fondos eh, nacionales y regionales. Eh, como decía, la estrategia de los derechos del niño a nivel de la, de la Unión Europea es una comunicación de la Comisión. Sabéis que la comunicación de la Comisión no tiene un valor vinculante, pero tiene un, un valor político importante. Y aquí eh, hacíamos balance de las acciones y las iniciativas que han existido y, y las próximas que se pueden hacer, que están en relación con los derechos de, del niño y que son pertinentes para la para, para infancia en general. Y aquí nos centrábamos no solamente en la Unión Europea, sino también en acciones que pueden ser de carácter inspirador en, um, en, otros, eh, en otras regiones fuera de la Unión Europea. Eh, en particular, eh, ¿qué ha pasado con la garantía infantil? ¿Cómo se está aplicando? ¿Qué resultados se está dando? ¿Quién la está poniendo en marcha y quién no? Eh, como decía, eh, el objetivo son los niños en, en riesgo de pobreza o exclusión social o en situaciones vulnerables. Eh, para nosotros ha sido muy importante que las eh, iniciativas no sean iniciativas desconectadas unas de otras, sino que eh, tengan una, una conexión, eh, por ejemplo, con las eh, situaciones horizontales como como la, la educación, la promoción de igualdad de oportunidades. Entonces, en este sentido nos centramos mucho en la educación como, como herramienta clave para, para romper la, esa transmisión de la exclusión social. En particular, eh, la, la igualdad de acceso a la educación infantil y a la atención primaria de calidad nos parece una, una herramienta fundamental para garantizar eh, esta igualdad de oportunidades que viven en, en, para los niños que viven en situación de, de desventaja. Otro, otro módulo que quisimos, que quisimos también abordar fue la, el desarrollo de hábitos uh, de vida, de hábitos uh, tanto de consumo de alimentos saludables, pero también de uh, actividades deportivas, de uh, tipo de ocio, tipo de um, aprender competencias que sean, como decimos, blandas, competencias de desarrollo de la personalidad. En este sentido, la garantía infantil para nosotros lo consideramos que es una, es una herramienta que nos va a permitir cumplir estos objetivos en 2030 que fijamos en Oporto para reducir la pobreza y eh, tenemos que hasta la fecha 18 Estados miembros ya han presentado sus planes nacionales eh, de acción y la mayoría ya eh, han empezado a implementarlos, como es el caso, el caso de España. Eh, se han nombrado coordinadores nacionales que eh, se reúnen eh, regularmente facilitando el intercambio de, de buenas prácticas. Y eh, creemos que el nivel de ambición de, de estos planes eh, es bastante, bastante variado, pero también son variadas las situaciones de, de, de la infancia en los diferentes Estados miembros. Eh, desde la comisión supervisamos eh, y monitoreamos muy de cerca todas estas acciones que, que se hacen a nivel europeo y, eh, y en particular las traducimos en indicadores, las traducimos en cómo estas medidas que se están implementando cumplen con los indicadores pertinentes que nosotros llamamos el Social Scoreboard y estos indicadores los, los observamos, analizamos regularmente y son utilizados después para, en el contexto del semestre, del semestre europeo, elaborar el informe país, dando recomendaciones sobre este tema si, si es necesario. Y como digo, además de además de este monitoreo de indicaciones y este, este, estos contactos regulares a nivel de, de los Estados miembros, de todas y cada una de las medidas que se, que, se han, que se han tomado, y la Comisión ha dejado en este sentido mucha libertad a los Estados miembros en en, hacerla, en, en preparar acciones que sean lo más contundentes posibles, lo más eficaces posibles, pero eh, contemplando efectivamente su realidad eh, del momento y su realidad eh, social eh, pero siempre con una, con una delimitación, como sabéis, eh, muy clara en, en, aquellos, eh, en, aquellos, eh, en aquellas áreas que consideramos importantes para efectivamente reducir la pobreza infantil eh, y un elemento muy muy importante esta vez eh, que ha, porque ha coincidido también con el nuevo eh, programa eh, presupuestario multianual ha sido la combinación para implementar la garantía infantil, como ya he dicho antes, de los fondos europeos. En el Fondo Social Europeo en particular, eh, nosotros desde, desde el equipo de, de España hemos eh, discutido eh, mucho y hemos trabajado mucho con, eh, con los equipos eh, del Ministerio Responsable, pero también de las, de las comunidades autónomas, como, como sabéis, eh, creemos que hemos llegado a una, a una, buena, a una buena distribución de, de fondos en materia de garantía infantil. Eh, creemos que las acciones que se, han, que se han propuesto y que hemos aceptado desde la comisión pueden contribuir sensiblemente en los próximos años a reducir esta, esta cifra tan preocupante para nosotros, eh, desde luego desde nuestro equipo, como Equipo España, eh, consideramos una, una tarea prioritaria reducir eh, eh, esta situación y que España deje de ocupar este segundo eh, lugar que no nos produce ningún orgullo y eh, creemos que la utilización de estos fondos va a ser, como digo, clave para, para ello y sin más yo voy a dejarle la palabra a Cristina porque ella va a en, es, entrar más en el detalle sobre la utilización de los fondos mi mensaje aquí ha sido de, de asegurar que la reducción de pobreza y la reducción de pobreza infantil y de su transmisión intergeneracional es para la Comisión una de las grandes preocupaciones que hemos tenido, que seguimos teniendo, que uh, ponemos todo nuestro, todo nuestro énfasis en ello, todos nuestros instrumentos, y um, probablemente veréis que más acciones en este sentido uh, verán la luz en los próximos años y sin más bueno pues agradeceros vuestra invitación a, a mi equipo eh, y creemos que este tipo de discusiones son muy muy importantes para que para que las cosas vayan avanzando muchas gracias muchas gracias a ti eh, maría me parece muy interesante lo que estabas comentando el aspecto para retenerlo en, en, en el panel y en el diálogo, esta conexión entre iniciativas ¿no? y la importancia que tiene para los objetivos que aquí nos reúnen. Pues efectivamente damos paso, por favor, a Cristina López. Muchas gracias, Cristina, por eh, unirte a este diálogo. Ella es analista económica y de política europea, Fondo Social Europeo y coordinadora del Semestre Europeo para España de la Comisión Europea. Como decía María, ella nos podrá contar y seguir indagando más en los aspectos que ya nos introducíamos al inicio. Adelante, Cristina, le damos la palabra. Buenos días, muchas gracias. Clara. Buenos días a todos y primero agradeceros la invitación de nuevo que hayáis invitado a la comisión a participar en este importante debate. Por supuesto, nos parece muy importante estar aquí y quiero un poco continuar lo que ha empezado María explicando sobre el papel de, de la Unión Europea en la implementación de la Garantía Infantil y quiero centrarme más en la parte de fondos, efectivamente, que creo que es vital para su implementación. Sin duda alguna, los fondos de la Unión Europea van a contribuir de manera decisiva a la implementación de la Garantía Infantil. Creemos que entre todos estos fondos, sin duda, el más importante es Fondo Social Europeo. Primero porque entre sus objetivos, entre, entre su esencia y sus principios está el apoyar la inclusión social, permite el apoyo a los niños, a los jóvenes y abordar también la privación material. Pero sin duda también porque se puso la, la obligación de a todos los Estados miembros de que invirtieran en garantía infantil, bueno, en pobreza, con combatir la pobreza infantil con una cantidad adecuada, pero sobre todo se si llegó un paso más allá para que los Estados miembros que tenían, aquellos que estuvieran por encima de la media europea, que se comprometían al menos a tener una asignación financiera del 5% en fondos Social europeos Con esto íbamos a garantizar que al menos se invirtieran 2.400 millones a nivel europeo en luchar contra la, la pobreza infantil. A día de hoy... Si comparamos los acuerdos de asociación que los, los que habíamos recibido en un primer momento sabíamos que hay unos 3.800 millones como mínimo dedicados a la infancia sabemos que de entrada ya ha habido un mayor impulso de los 1.200 millones que se han movilizado además pero cuando tengamos una visión global de todos los acuerdos de asociación y lo que finalmente se ha programado esta situación podría llegar a una inversión de 6.000 millones a nivel europeo incluso casi 8.000 millones 9.000 millones teniendo en cuenta la aportación nacional Cifras todavía un poco a tomar con, con cautela, pero lo que sabemos es que va a haber una mayor eh, inversión de la inicialmente prevista con, con fondo social. Sabemos que la mayoría de los, eh, de los estados miembros han apostado por uh, invertir más del 5% que se les había obligado, así que con eso también estamos satisfechos de cómo está yendo la, la, la programación. Por supuesto también, aparte de estas medidas plenamente dirigidas a, a combatir la pobreza infantil, con fondo social también permite un apoyo más indirecto, en general de lucha contra la inclusión social, también puede beneficiar a la infancia. ¿no? Por supuesto tenemos que tratar directamente con las necesidades de la infancia, con lo que promueve la garantía infantil, pero también sigue siendo necesario velar por la inclusión social en general de las familias, eh, de, la, de la integración sociolaboral de los padres, ¿no? que por supuesto también es una de las ramas por las que se perpetúa y por las que se transmite la, la pobreza infantil. Eso por, por una parte con fondo social. Tenemos más fondos que contribuyen de forma clara. Bueno, otro ejemplo de otro fondo estructural sería el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Aquí tendríamos una inversión más a nivel de, de infraestructuras. También es muy importante, sobre todo en el contexto en el que estamos hablando ahora de la... Transmisión Internacional de la Pobreza, la inversión en, en infraestructuras sociales como son centros educativos. ¿no? Este sería una, un aspecto clave donde FEDER podría, podría contribuir. Y donde sin duda tenemos también una situación eh, excepcional por, por, por, su, por su, su única existencia en este momento del tiempo, ¿no? de los que son los planes de recuperación y resiliencia, el mecanismo de recuperación y resiliencia, también está suponiendo un impulso importante para poder eh, combatir contra la pobreza infantil. Se, hemos observado que en la mayoría de los Estados miembros han planificado inversiones en infraestructuras en, en educación, además en todas, las, en todas las fases, pero sobre todo empezando por los cuidados en la primera infancia. Tenemos ejemplos de países, eh, creo recordar bien, Malta, Lituania... Pues la verdad que incluso donde el gasto que se, se ha hecho en el en, en plan de recuperación, este tipo de inversiones llega incluso al 20% del total. ¿no? O sea, hay países que se han comprometido muy, muy, muy firmemente. Pero también es importante en, en este contexto del plan de recuperación, aparte de las inversiones en, en educación, que sería un elemento clave, también pensar en otras reformas ¿no? que se están impulsando gracias a, a estos fondos. Si pienso en el caso de España, estaría, sería muy importante destacar la introducción del ingreso mínimo vital, también apoyado por el plan de recuperación con su complemento a la infancia, o los próximos eh, pasos que se van a dar con, con, con la ley de familias. No, no, no voy a presentar yo aquí, por supuesto. Y, pero, bueno, y otros hitos importantes que quedan pendientes, como podría ser una reforma fiscal, ¿no? que también un poco tocara... No solo el apoyo, porque normalmente cuando hablamos de cómo apoyar a la infancia nos centramos solo en el gasto social, que es muy importante, que sea suficiente y que sea efectivo, pero también es necesario que valoremos de forma global el apoyo a la infancia que se le da y en, y en España, en la Comisión Europea, eso también lo hemos hecho, este tipo de valoración y sabemos que también la reforma fiscal con el apoyo de deducciones fiscales también tendría un impacto importante. Por tanto, hay una manera global de apoyar a la, a la infancia desde los distintos fondos europeos y creemos que esta, este impulso va a ser realmente muy importante. Obviamente, la financiación de la Unión Europea no es suficiente para hacer frente a todo el reto que supone combatir con la pobreza infantil a nivel europeo, pero sin duda es un gran impulso y lo que pretende justamente es movilizar mucho más a nivel nacional, que se gaste mucho más a nivel nacional, que se gaste de forma eficiente, que se de palanca para esas inversiones determinantes y que ayuden a combatir la pobreza infantil y toda su repercusión a nivel social. Sin duda, este tipo de inversiones sociales son beneficiosas para los niños, los jóvenes de hoy en día, pero también repercuten a nuestra sociedad, a nuestras economías en la largo plazo. es importante que lo, que lo entendamos como una, como una inversión social. Bueno, este sería un poco el panorama de fondos clave que, que, que pueden ayudar de forma determinante. Y un poco también quería explicaros cómo, cómo vamos a hacer el seguimiento de estos fondos, ¿no? porque para nosotros es muy importante, por supuesto están las herramientas, está la garantía infantil, están los fondos europeos, pero vamos a velar también muy de cerca para que esos fondos lleguen a estos niños más necesitados. ¿no? Entonces nosotros desde la conducción trabajamos desde tres áreas importantes. La primera por retomar el plan mismo de implementación de la garantía infantil. Con este eje de trabajo lo que tenemos un primer hito, que será en 2024, que será la primera vez que los países van a enviar un informe de implementación sobre su garantía infantil que nos permitirá de forma más reposada tener unos dos años de implementación de la garantía infantil para empezar a, a, a valorar eh, más de forma más, digo, más pausada, más consciente, cómo ha sido la implementación. Por supuesto, de aquí a allá no, no estamos ciegos, no estamos parados, estamos en constante contacto con los coordinadores nacionales de Garantía Infantil, donde tenemos reuniones frecuentes que nos permiten saber un poco el avance y los retos de todo lo que se va desarrollando. Pero cuando se envíen estos, estos informes eh, bianuales, en el siguiente que sea en 2026, ahí a mitad camino de, de lo que es la primera el objetivo de implementación de Garantía Infantil, ya la comisión elaborará un, un informe para informar al Consejo de cómo se está desarrollando la, la Garantía Infantil. Siguiendo con ot otra parte de, de cómo trabajamos para hacer el seguimiento de fondos es a través de, directamente de las inversiones que están financiadas con fondos europeos. Ahí sí que podemos tener un, un seguimiento muy, muy de cerca, muy directo. En particular en Fondo Social Europeo, como, como había comentado María, nosotros en, en nuestra, nuestra unidad es lo que seguimos muy de cerca esta situación. Entonces, por supuesto, vamos a velar para que la asignación que se ha dado a garantía infantil, ese 5% mínimo y lo que se ha asignado ya por país, se ejecute totalmente y que llegue realmente a la, a la infancia. En, en los planes de recuperación, bueno, y tenemos las herramientas habituales de trabajo en Fondo Social, es decir, tenemos contacto frecuente con las autoridades, tenemos comités de seguimiento, informes anuales de implementación y, por supuesto, en todo este contexto, pues trabajamos muy de cerca con, con el país para, para ayudar a que esto funcione de la mejor manera y que llegue efectivamente de la mejor manera a la infancia. Siguiendo con otro fondo, con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, aquí, como sabéis, este fondo funciona de manera distinta a tradicionalmente como ha funcionado el Fondo Social Europeo. ¿no? El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia funciona directamente en resultados. Es decir, si conocéis, por ejemplo, el caso de España, si España se ha comprometido a desarrollar tantas plazas de educación infantil en tanto momento y en tantas zonas, en concreto, es decir está mucho más especificado cómo son los hitos, pues en el momento en el que España envíe, su solicitud de pago para este listado de hitos, pues sí que se valorará antes de hacer el desembolso, que cumplan con todos los, los requisitos. ¿no? Entonces ahí también tenemos un elemento importante de, de, de seguimiento y de valoración de cómo, cómo llegan los fondos a, a, a buen puerto. Y, y por último tenemos la otra herramienta clave, que es el, el semestre europeo, que es un poco la que sirve un poco de, de paraguas de, de, de todas las demás, y donde podemos ver... Un poco la, el seguimiento ya más general de la situación de pobreza infantil, donde no, no valoramos en exclusiva solo la implementación de la garantía infantil, sino de los fondos, sino vemos... ¿Cuál es? ¿Cómo, cómo ha ido evolucionando la pobreza infantil y con el paso del tiempo, cómo ha evolucionado en general toda la, la, la situación social y lo podremos valorar en conjunto con todas las medidas, reformas nacionales que se han implementado. Y ahí sí, en un conjunto, poder ver si efectivamente las ayudas a la infancia están siendo efectivas, eh, si están contribuyendo a reducir la pobreza infantil, si se han cometido otras reformas que promuevan la inclusión social y nuevamente en ese caso si eh, los esfuerzos no son eh, suficientes pues eh, poder preparar recomendaciones país, si son necesarias, o analizarlo en más detalle en el informe país. Y, y bueno, un poco en, en, en conclusión, queremos un poco transmitir el, el, el mensaje que trabajamos en varios frentes para este seguimiento de la, de la garantía infantil y de los, eh, de los fondos eh, europeos dirigidos a, a su implementación que para nosotros es realmente preocupante los niveles de pobreza infantil que existen en Europa y en particular en este caso que estamos hablando en España y por eso lo, lo vamos a hacer este seguimiento muy de cerca a todos estos niveles con todas las herramientas que están a nuestra mano. Así que agradecer de nuevo por parte de la comisión vuestra invitación y, y muchas gracias por todo. Muchas gracias Cristina López, eh, ha sido muy detallada todo el panorama que nos has compartido. Y ahora vamos a centrarnos un poco más también en el ámbito nacional. Eh, Lucía Losovich, por favor, muchas gracias eh, por estar aquí eh, con nosotros. Ella es directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales de Agenda 2030. Adelante Lucía, la palabra es tuya. Hola, buenos días. Muchas gracias, Clara. Y muchísimas gracias a Pene por organizar este webinar y por invitarnos y, y sobre todo por poner en el, en el debate público ¿no? el tema de la garantía infantil europea como una prioridad de, de las políticas que estamos llevando a cabo. A mí, bueno, ya he visto las presentaciones previas, así que bueno, muchísimas gracias también a, los, a las ponentes anteriores que creo que han dado muchísima información que también tenía prevista hoy comentar, pero voy a, voy a ahorrármelo para, para avanzar. Eh, en los temas que tengan que ver ya más en concreto de lo que estamos trabajando y lo que implica el plan de acción de la Garantía Infantil Europea. A mí sí que me gustaría empezar diciendo que, que la Garantía Infantil Europea, desde nuestra perspectiva, ha llegado en, en, un, buen, en un muy buen momento, un momento clave para, para Europa, en un contexto que está siendo muy complejo, donde los países aún estamos recuperándonos de una crisis social y económica eh, provocada por, eh, por la COVID-19, por la pandemia, con una guerra en nuestro propio continente, con una crisis energética que está provocando también unas subidas de precios y bueno y con una posibilidad ¿no? de, de generar un incremento en el número de, de personas en situación de pobreza y por lo tanto todas las medidas que se están implementando bueno están tratando de paliar o de contener ese incremento también de, de, de pobreza o de exclusión social. Por lo tanto, como digo, es un momento donde creo que tanto España como todos los Estados miembros de Europa en su conjunto tenemos que enfrentar estos nuevos desafíos con una nueva perspectiva creo que un nuevo enfoque, una nueva forma de, de, de, de trabajar en, y generar un cambio de paradigma que realmente ponga a las personas y su bienestar, y en este caso los niños y niñas, en el centro de las decisiones. Y creo que la Garantía Infantil Europea nos anima a hacer eso, nos desafía a cambiar la forma en que estamos enfrentando la pobreza infantil y la exclusión social con el fin último de lograr cambios reales, ¿no? cambios que mejoren realmente el bienestar eh, de los niños y niñas y que genere una igualdad de oportunidades para, para romper esos círculos y esos ciclos de pobreza que comentaba, intergeneracionales, que comentaba también eh, Gabriela al inicio, ¿no? Eh, bueno, hoy en España ya sabemos que, que tenemos unas cifras... Muy altas, es decir, más de 2,8 millones de niños están en esta situación de pobreza o exclusión social y, por lo tanto, eh, como cuarta economía europea no nos podemos permitir esas cifras y si estamos presentando, ¿no? y hemos presentado a la Comisión Europea y también fue aprobada por Consejo de Ministros, un plan de acción que. Mmm, bueno, un plan de acción de la garantía infantil, que bueno, que entendemos que es un plan de acción integral, que también eh, es ambicioso, pero que pretende a, abarcar la pobreza entre sus múltiples expresiones, ¿no? incluyendo la pobreza monetaria, pero también los accesos a los servicios y a los derechos sociales, como bien remarca la, la recomendación de la garantía infantil, como aspectos cruciales en la vida de los niños y niñas, en el desarrollo de estos y ellas, para romper estos círculos de pobreza que comentábamos. Eh, de acuerdo con este enfoque eh, integral, hemos estructurado el plan de acción en torno a tres eh, ejes. Dos de ellos los consideramos como estratégicos y uno más transversal. Este primer eje estratégico está relacionado con la lucha contra la pobreza infantil y el refuerzo de protección social. Ahí hemos querido visibilizar también todo el esfuerzo que venimos haciendo desde la, la pandemia para ofrecer un escudo social a las familias, a los niños y niñas, pero también queremos ser más ambiciosos, queremos ampliar esta cobertura, queremos ampliar estos recursos y por eso hemos incluido en nuestro plan de acción este componente que también tiene coherencia con el, los aportes que queremos dar al plan de acción del Pilar Social Europeo y también, por supuesto, en relación a la estrategia de lucha contra la pobreza. ¿no? Sabemos que durante la pandemia fue necesario salvaguardar la economía de este desplome asociado a esta crisis económica y por ello en el 2021 propusimos y se aprobó el ingreso mínimo vital que da un soporte a las familias más necesitadas. Actualmente se está llegando a 1,4 millones de personas, alrededor de 600.000 familias y también hemos podido incluir un complemento de, a la infancia en este ingreso mínimo vital de 100 euros eh, por niño para que también tengan este apoyo además eh... Queremos, bueno, ya se está hablando mucho también, ¿no?, de la subida de los, de los ingresos, de las rentas ¿no? mínimas y, y cómo esto está impactando en alguna forma en, en, en los aspectos de pobreza, pero hemos visto un dato muy relevante de, de estas medidas que se han implementado, es que al menos las familias con un hijo a cargo en los últimos tres eh, trimestres muestran una disminución, es decir, que hemos podido hacer esa contención y no solo ellos, sino que también ha disminuido el número de familias con hijos a cargo que, eh, no tienen ingresos y que podían, eh, digamos, estar en una situación peor. ¿no? Eh, para el próximo año, por supuesto, queremos seguir trabajando ¿no? en, en, en subir estos salarios también indirectos en las familias más vulnerables. Sobre todo estamos dando mucho hincapié a los niños a las edades de 0 a 3 a mejorar estas prestaciones sociales y transferencias monetarias. Y bueno, y entendemos que también hay que trabajar en un programa único de lucha contra la privación material, eh, a nivel de, bueno, de todas las comunidades autónomas, para que sea un programa que no sea estigmatizante, que dignifique a las personas y que tenga, por supuesto, el impacto que esperamos. Eh, como digo, estas medidas eh, intentan enfrentar ¿no? y, a, y afrontar, mejor dicho, la pobreza monetaria, pero también dar una protección social de, a los niños y niñas. El segundo eje estratégico que hemos puesto en el plan de acción se relaciona a la, a la universalización ¿no? del acceso a los derechos eh, sociales mediante el acceso y disfrute de, de estos servicios básicos que entendemos que tienen que ser de calidad, accesibles e inclusivos. La, como digo, también la pandemia nos ha enseñado ¿no? y nos ha exacerbado estas desigualdades y las barreras que existen y que tienen muchos niños y niñas para acceder a los servicios sociales como la brecha digital, los problemas de salud mental eh, bueno, y otros. Y también durante la pandemia hemos podido bueno, trabajar en un fondo extraordinario para garantizar el derecho a la alimentación de todos los niños y niñas en los momentos que estu estuvieran fuera de la escuela y por lo tanto a partir de esa experiencia hoy contamos con un programa nacional para garantizar este derecho básico a la alimentación, pero también al ocio y a la cultura de los niños y niñas durante el periodo de vacaciones escolares o no lectivos. Por lo tanto, bueno yo aquí trato de traer un poco como este aprendizaje ¿no? de todo el trabajo que se hizo durante una situación de emergencia, también nos ha permitido tener un paraguas para poder seguir trabajando y abarcando y eh, dando mayor cobertura a, a, estas, a estas iniciativas. no eh, Desde el año pasado también estamos reforzando eh, desde esta dirección general y en colaboración con la dirección general de familia y servicios sociales todo el trabajo de servicios sociales en atención primaria para la infancia y la familia. Eh, también, bueno, estamos en trabajando y dentro de las medidas que veis de, del plan de acción. Si alguno, eh, bueno, está, está colgado en nuestra web, podéis ver en más detalle. Queremos aumentar la inversión en educación, en atención primaria. Nos parece muy importante trabajar todo lo que es atención temprana, ¿no? De, de detección de cualquier tipo de, de discapacidad o cualquier otro tipo de problema que pueda generar después unas consecuencias a lo largo del desarrollo y cuanto más precoz y más temprano lo hagamos con unos estándares comunes, pues nos va a permitir eh, esta, esta detección rápida. Queremos reducir la segregación escolar y la brecha digital en los niños y niñas. Sabéis y hace poco hemos aprobado un otro programa de competencias digitales que tiene esta visión ¿no? de generar competencias en niños y niñas, sobre todo en situación de mayor vulnerabilidad. Y este, este programa va a estar también trabajado en la mano de las comunidades autónomas para poder llegar a estos niños y niñas y ir reduciendo no solo el acceso a, al internet o a los, a los, a los ordenadores y a los, eh, a los instrumentos necesarios, sino también cómo generamos competencias digitales y de protección en el, en el espacio eh, digital de los niños y niñas. Por supuesto, el plan de acción también incluye dentro de este componente estratégico 2 la, la carencia habitacional y todo lo que tiene que ver con la vivienda precaria eh, y hemos incluido dentro de esos aspectos todo el trabajo que se está desarrollando de desinstitucionalización eh, que queremos trabajar una estrategia de desinstitucionalización para niños y niñas con un enfoque también centrado en las personas. Aquí simplemente como referencia no estamos hablando de que no existan espacios residenciales porque sabemos que en algunos momentos son importantes y necesarios para las necesidades de los niños y niñas y por las características que ellos y ellas tienen, pero queremos que estos se conviertan en espacios familiares en esp espacios eh, que le podamos llamar un hogar ¿no? para, para ellos y ellas y que estén centrados, como digo, en, en su proceso educativo. Por supuesto, los temas de salud, la cobertura de servicios oftalmológicos, visuales, todo eso estaría eh, también en, dentro de este marco del segundo eje estratégico. Eh, por, mm, el tercero, el tercer eje que lo hemos llamado transversal, nos parecía importante también incluirlo en el plan de acción porque lo que pretende es dar, por un lado, una equidad territorial. Sabemos que existe una fuerte desigualdad eh, entre los territorios, no solo entre las comunidades autónomas, sino dentro de las propias comunidades autónomas. Eh, queremos evitar que, que la suerte de un niño o niña dependa de dónde haya nacido y, por lo tanto, queremos trabajar de la mano de todas las administraciones autonómicas para generar esto, este trabajo a nivel eh, estatal y que permita reducir estas desigualdades. Por otro lado, este enfoque transversal implica que todos los espacios y todos los eh, lugares donde los niños y niñas están y se desarrollan tienen que ser espacios seguros, espacios protectores, espacios que sean inclusivos y que no dejen a ningún niño fuera y, por supuesto, que fomente también la participación activa de ellos y ellas. Esto nos parece un componente clave si queremos transformar y, como decía al inicio, cambiar la mirada de cómo estamos trabajando la pobreza infantil y qué medidas tienen realmente un impacto en la vida de los niños y niñas tenemos que incluirles, tenemos que hacerles parte de todo el proceso y también de la toma de decisión y por lo tanto la parte de participación nos parecía importante enfatizarla y marcarla dentro del, del plan de, de acción. Eh, por supuesto aquí, en este, en este componente 3, la, la intención es también que todos estos espacios nos basemos en el principio de accesibilidad universal. Sabéis que tenemos una estrategia eh, nacional para las personas con discapacidad y está también estrechamente ligada a este componente con todas estas, estas estrategias. Eh, estos tres ejes que comentaba, los dos estratégicos y el eje transversal, para nosotros son complementarios y consideramos que hay que trabajarlos de forma conjunta y de forma que se vayan inter, eh, alimentando entre ellos y fortaleciendo para, para romper realmente estos círculos, eh, estos ciclos de desventaje de pobreza infantil. Eh, me gustaría mencionar también que dentro del plan de acción más allá de las medidas concretas que estamos implementando y que queremos seguir implementando de la mano de los ministerios y de, la, de, de otros ministerios competentes, como puede ser educación, sanidad, vivienda, también con las auto, comunidades autónomas, eh, tenemos un marco de medidas que llamamos habilitantes, medidas que son como palanca que nos van a permitir mejorar también todo el trabajo de la implementación del plan de acción. En ese sentido, como comentaba, la estrategia de personas con discapacidad, pero la, también la estrategia de juventud, la de erradicación de violencia contra la infancia, también hay previsto dentro del marco del, del, del plan de recuperación medidas para la equidad, universalidad y cohesión de los eh, servicios sanitarios. ¿no? Es decir, queremos ampliar la Carta Común de Servicios de Sanidad Pública como decía, estamos trabajando en una estrategia de desinstitucionalización y también, por supuesto, la estrategia de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que tiene eh, totalmente vínculos con la lucha contra la pobreza, desigualdad y también, por supuesto, todos los aspectos que, que mencionaba de accesos a, a servicios eh, básicos. ¿no? Dentro de estas medidas habilitantes... Eh, bueno, ya he mencionado el ingreso mínimo vital, pero también está la ley de familias, que sabéis que, que se ha aprobado hace poco en el Consejo de Ministros. Este es un proceso, bueno, eso nos va a dar mayor cobertura y protección social a las familias, sobre todo a aquellas que tengan hijos a cargo. Se está trabajando en una ley de servicios sociales, se cuenta ya con una ley de educación que tenemos que implementar y que tenemos que sacar adelante para que podamos realmente cumplir también con las metas y los objetivos que nos hemos planteado en este plan. Eh, bueno, eh, diferentes eh, leyes y marcos que nos va a permitir dar empujón y dar este, esta visión estatal. Eh, ya por último, y para que sepáis un poco cómo, cómo vamos a trabajar esta, eh, la implementación del plan, eh, tenemos un mecanismo de gobernanza, le llamamos así, donde, por un lado, está la coordinación eh, de este plan de acción que, bueno, como directora general se asume desde esta Dirección General de Derechos de Infancia y Adolescencia, junto con el Alto Comisionado de Pobreza Infantil. Estamos trabajando de la mano. Y luego tenemos eh, dos componentes que hemos llamado que están también vinculados y, y que tienen relación, pero por un lado todas las comisiones interministeriales y las conferencias sectoriales, que son los espacios de decisión política que nos permiten a los ministerios de las comunidades autónomas eh, generar marcos comunes de actuación y por otro lado un nivel más operativo donde estamos convocando a puntos focales de cada comunidad autónoma y ministerios a un grupo de trabajo, un grupo de trabajo de implementación de la garantía infantil y, eh, por supuesto, donde también en este espacio a nivel operativo van a estar las entidades de, del tercer sector, el Consejo Estatal de Participación u otros órganos de participación infantil, expertos, academia, donde también van a ser eh, parte de este nivel operativo y consultivo para la implementación de, del plan de acción. Eh, los siguientes pasos estamos, bueno... Eh, ya trabajando, gracias también a, a UNICEF Cari, UNICEF España y Fresno Consulting, que nos están colaborando en este mapa de gobernanza, cómo vamos a trabajar de forma coordinada con las eh, comunidades autónomas y los ministerios. Queremos generar una herramienta, un instrumento que nos permita tener, eh, de alguna forma, un, un, unos indicadores que nos, consensuados, acordados entre todos, para que podamos ir dando, bueno, para ir reportando y poder ir viendo los avances y que esto también nos facilite cuando tengamos que entregar los informes eh, a la Comisión Europea como están estipulados dentro del marco de la Garantía Infantil. Y por lo tanto lo queremos hacer desde el inicio, queremos co-construir con cada uno de los actores estos, eh, estos mecanismos, estas herramientas que sean fáciles y que nos ayuden a, a todas y todos poder ver realmente cómo vamos avanzando y cuáles están siendo los obstáculos en caso que existan para ir eh, mejorándolos. En este sentido, bueno, eh, estamos ya como veis bastante en marcha, ya tenemos muchas medidas que se están implementando, pero además hay una cuestión de, de coordinación y de estructura que nos parece clave para poner unas bases sólidas de seguimiento y de, de evaluación posterior. Y en eso estamos y vamos a seguir trabajando en los próximos meses en este sentido. Así que, bueno, por no ocupar muchísimo más tiempo, simplemente agradecer nuevamente esta, este webinar y creo que, como decía al inicio, es un momento muy bueno para repensar, para co-crear nuevamente con todos los actores, incluidos los niños y niñas, estas nuevas formas de enfrentar, los grandes desafíos que tenemos como sociedad, especialmente el de romper los círculos de la pobreza infantil, que bueno, ya explicó Gabriela también cómo se están pasando de generación en generación, lo difícil que es romper esos eh, círculos y por lo tanto nos parece clave que hay que, que hay que estar constantemente pensando, evaluando y mirando cómo podemos cambiar y cómo podemos enfrentar este problema para que tenga el impacto que esperamos todas y todos. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lucía, eh, por toda tu intervención. Eh, os invitamos a poner las preguntas en el chat. Ya tenemos varias que cuando terminemos la ronda de ponencias, ahí podremos abordar. A continuación, Gabriel González Bueno. Hola, Gabriel, muchas gracias por estar en este diálogo, en esta mañana. Él hola, es... buenos días. Buenos días, Gabriel. Él es especialista en políticas de infancia de UNICEF España. Adelante, Gabriel. Pues bueno, lo primero, por supuesto, como las personas que me han antecedido, María, Cristina, eh, Lucía, pues agradeceros mucho en la, la, poder participar en, en, este, en este seminario y poder aportar, aportar desde una organización que, que, que ha estado bastante implicada eh, en, en, en este proceso, pues bueno, eh, un punto de vista eh, que eh, yo creo que un poco distinto, pero eh, yo creo que también compartido muchas cosas y lo malo de intervenir en última posición es que muchas veces pues bueno, las personas anteriores con muy buen criterio pues, ya, ya han eh, eh, digamos, eh, transmitido algunas de, de esas ideas. Si me permitís voy a intentar compartir la, la pantalla eh, y, y me decís si, si, si funciona. Funciona, Gabriel. La vemos. Vale, muy bien. Voy a, voy a ponerlo en modo de, de producción. Bueno, eh, simplemente, pues bueno, lo que se había pedido también eh, para mi intervención era un poco de, de avances y, y retos en España, y voy a eh, hacer una eh, revisión eh, eh, bastante breve de del, del lo que serían para nosotros desde UNICEF esos retos en. Eh, entre eh, en ese en sentido. Bueno, pues eh, si avanzamos en, en la presentación. Eh, bueno, eh, yo creo que la Garantía Infantil Europea, ya se ha mencionado, pero no está mal repetirlo, eh, digamos que reúne las condiciones que muchas veces desde las organizaciones sociales siempre requerimos. ¿no? Primero, políticas basadas en evidencia. La Garantía Infantil Europea tiene un recorrido largo de años en los que se han hecho estudios de viabilidad. Eh, algunos de ellos aparecen aquí en cuanto a, bueno, al ámbito general de lo que tenía que abarcar la, la Garantía Infantil Europea, eh, eh, a su financiación y luego en esta última fase, en las que digamos que UNICEF ha participado un poco más directamente en todo, en las propuestas de cómo podrían ser y los pilotos de cómo podría ser su implementación, con lo cual yo creo que por ese lado, eh, con mejor o peor fortuna, pues es una política basada en evidencias y yo creo que también hay que agradecer a, a la Comisión Europea eh, ese enfoque desde el principio de eh, basar esa política en, en, en toda la información de, disponible y en el esfuerzo de muchas personas que han trabajado en estos eh, estudios previos en todos los países de, de, de la Unión. ¿no? Eh, por otro lado, es una política que cuenta con recursos. Eh, ya lo ha mencionado Cristina, eh, pero eh, quizás sean pocos recursos a todas las organizaciones en este ámbito. Nos apetecería que no fuesen muchos más, pero es verdad que esto muchas veces es una novedad y sobre todo para el ámbito de pobreza infantil, que durante muchos años ha estado llena de, de buenas voluntades, pero muy pocas veces de, de los recursos necesarios para modificar eh, una realidad muy tozuda. ¿no? Eh, en este caso, pues evidentemente, el, el, el Fondo Europeo, Social Europeo Plus, pero bueno, pues también eh, todo el, el ámbito de eh, los programas de, eh, de reforma, de recuperación y resiliencia, que también eh, pueden contribuir a muchos de los ámbitos eh, que diseña la Garantía Infantil Europea. Y tercero, y lo ha mencionado eh, de manera muy expresa, y no voy a entrar en ello mucho, eh, Lucía, eh, pues todo el tema de una política con, con una planificación y un seguimiento en la que bueno pues ha participado mucha gente. Quizá el proceso, y ese es uno de los eh, problemas que, que, que yo percibo, ha sido muy acelerado también por los plazos que marcaba la propia garantía infantil, pero bueno, un plan estatal de acción con objetivos, medidas, con su presupuesto, con un marco de indicadores, que ahora hay que desarrollar un poco para que ese marco de indicadores también funcione como marco de, de, de seguimiento y, y evaluación desde, de, de esta política. Y bueno, pues con una focalización en determinados colectivos de niñas y niñas, era, se dije, la figura del coordinador nacional. Eh, creo y seguro que me lo confirma Lucía, que están trabajando para eh, que participen también un coordinador autonómico, porque gran parte de esta política tiene un despliegue autonómico que, que, que va a ser fundamental en el éxito, y por supuesto pues la implicación de actores o eh, esos informes de seguimiento que, que se han mencionado también por parte de, de Cristina. Un pequeño paréntesis para, para comentar un poco cuál ha sido la, impli la implicación de UNICEF eh, y en concreto de UNICEF Comité Español pues eh, la garantía infantil parte de un largo proceso de, del estudio de viabilidad y en esa tercera fase se encarga a UNICEF en Europa la puesta en marcha de, de esa tercera fase, digamos, de pilotos, por un lado en algunos países, pilotos de intervenciones directas para, para ver su viabilidad, o en el caso de España, pues eh, análisis para la implementación, que la idea es hacer era un deep dive, un análisis en profundidad, que facilitase la elaboración especialmente del plan de acción estatal, ¿no? luego pues una investigación implicación de muchos actores, especialmente niños y niñas eh, y también estamos en, en hemos estado en esa fase de apoyo técnico a la elaboración del plan estatal de acción como ya se ha mencionado, ¿no? incluso por parte ya de UNICEF como iniciativa, digamos, propia de, del Comité Español, también se elaboró un documento de recomendaciones para la implementación de la garantía infantil en el ámbito local, que es un tema que se ha mencionado y creo que, yo, creo que también es un, un tema clave ¿no? eh, eh, para el, el éxito a medio y a largo plazo de la garantía eh, infantil. Eh, eh, yo creo que eh, desde nuestra... Análisis, desde el análisis que se hizo en el estudio de profundidad, y por ser muy breve, eh, porque, porque es verdad que es un análisis bastante, bastante intenso en, en, en su contenido, eh, eh, bueno, eh, creemos, y es inevitable repetirlo, que, que la garantía infantil ahora es aún más relevante ¿no? por el crecimiento de la pobreza infantil, de la privación material y ahora la crisis eh, relacionada con la inflación de además de productos que sobre todo afectan de manera muy específica a los hogares en eh, riesgo de pobreza, como puede ser la alimentación o, o la energía, eh, que son hogares que consumen una gran parte de sus recursos en, en estas necesidades básicas, eh, creemos pues que, que hace todavía más relevante y más urgente avanzar en, en, en la implementación de la garantía en España, ¿no? Eh, por un lado, y en, un, en una especie de ejercicio de, de, de, de meter en, en cuatro o cinco frases y palabras eh, lo que identificamos en el Deep Dive, pues bueno, en educación infantil, por ejemplo, eh, lo que vimos fue eh, diferencias territoriales muy marcadas, no, so, no solo en el acceso de los niños y niñas más pequeños y de sus familias, a los servicios de educación infantil, sino también en cómo están organizados y el acceso precisamente de los niños y niñas en riesgo de pobreza o con los niños y niñas pertenecientes a los colectivos más vulnerables, cómo se organiza ese colectivo o ese acceso en los distintos territorios. Hay una falta todavía de oferta, aunque España no es un país que tenga un índice muy bajo de escolarización 0,3, pero hay una falta de oferta y una demanda que supera la oferta eh, eh, también, y yo creo que lo podemos percibir cualquiera que haya sido padre o madre en este país, que es que las familias todavía asumen una parte muy importante de, del coste de, de estos servicios, que la garantía infantil presupone por lo menos como accesibles, pero también gratuitos, especialmente para los niños y niñas en situación de mayor vulnerabilidad, y luego también pues un enorme diferencial entre los quintiles de renta. Y pongo el primer y segundo quintil porque también se percibía en este análisis que a veces las personas o las familias en el primer quintil podían tener alguna facilidad para acceder a estos servicios de forma gratuita, mientras que en el segundo quintil a veces eso se complicaba porque los límites de las becas y del acceso gratuito a esos servicios pues estaba muy condicionado por rentas o por niveles de renta muy, muy bajos, con lo cual el problema a veces era más en el segundo quintil que en el primero. Y, y evidentemente también mucho diferencial entre el acceso a estos servicios entre niños de origen nacional y de origen migrante. Y un último desafío, que eso es general, pero que también afecta de manera muy importante a la garantía infantil, es establecer unos criterios de calidad más o menos homogéneos en qué son estos servicios, para qué sirven, y, y, y evitar también que eh, tengamos eh, servicios de educación 03 eh, para niños pobres con distintos estándares de calidad que los que tienen otros niños y niñas. ¿no? Respecto a la inclusión educativa, pues bueno, baja inversión, esto baja inversión quizás se podría aplicar a todos los ámbitos, pero eh, baja inversión comparada, inversión que, ha bajado, que bajó mucho, precisamente durante la crisis, eh, a partir de la crisis de 2008, especialmente a partir de 2010 o 2011. Eh, eh, costes en la educación que todavía son difíciles de asumir para uno de cada tres eh, niños y niñas, para uno de cada tres eh, familias con niños y niñas, eh, que además coincide eh, de forma muy precisa con, con el nivel de, de arope infantil. ¿no? El problema de la segregación, la privación de elementos necesarios para, para la educación y no tanto y no solo libros de texto o, o, o otros materiales educativos, sino incluso pues, la, la posibilidad de estos niños y niñas eh, de eh, disponer de un espacio para el estudio adecuado en casa. Eh, el tema de las becas de comedor y la gran variedad y, y, y dificultad muchas veces para, para acceder a ellas, e incluso de desde el punto de vista más de gestión burocrática y luego los eh, niveles de repetición, en los que se muestra también ese diferencial entre, entre los eh, niveles de renta. ¿no? Por ejemplo, eh, la, eh, los niños que han repetido durante la educación obligatoria son un 49% los que pertenecen al primer quintil de ingresos y solo un 9% en el, en el cuarto quintil. Respecto a la salud y nutrición, creo que hay prioridades eh, que vemos en un país en el que, bueno, pues con todas las dificultades que obviamente vemos eh, cada día, pues el acceso es universal y gratuito en su mayor parte, pero todavía hay temas que, que, que, que son en servicios difíciles de acceder por estos eh, eh, niños y niñas y por estas familias, como son el tema de la salud dental, la salud. Eh, bucodental, perdón, la salud mental, la salud bucodental y oftalmológica y luego los problemas de sobrepeso y obesidad eh, que están muy asociados también y eso se sabe desde hace mucho a los niveles de ingreso e incluso a los territorios donde viven esos niños y niñas, ¿no? esos eh, desiertos nutricionales que, a los que hacen referencia eh, los especialistas. Y aquí también vemos que una de los grandes diferenciales en el acceso a estos servicios muchas veces es las dificultades que pueden tener los niños de origen migrante y, muy especialmente, los niños eh, de origen migrante cuyos padres y madres están en situación irregular. Y, por último, la vivienda, pues, perdón, una muy baja inversión. Eh, la vivienda que cada vez está más estrechamente y es más determinante relacionada con la pobreza, especialmente eh, en las familias que tienen la vivienda en alquiler, eh, la sobrecarga en los costes de la vivienda pues también se ve como el diferencial por quintiles es, es enorme, un 56% de eh, sobrecarga en el primer decil y ya en el sexto decil eh, la sobrecarga en el coste de la vivienda es prácticamente cero, ¿no? lo cual llama mucho, mucho la atención. Eh, bueno, pues los problemas específicos en hogares monoparentales, en el acceso a la vivienda y en la sobrecarga del coste de la vivienda, en las dificultades graves de, de, de personas o familias de origen migrante, gitanos, eh, el tema de la pobreza energética y el hacinamiento o la inseguridad en la tenencia y los desocios. ¿no? Y lo que estamos percibiendo ya con, con, con, con muchos eh, problemas que ahora mismo... Eh, que haya niños y niñas en la, entre las personas que quieren acceder a un alquiler puede ser un problema añadido para eh, poder acceder a ese alquiler. ¿no? Eh, hace poco había unas declaraciones de un propietario que decía, bueno, pues que si luego tengo que desociar a esa familia, esto va a ser un problema para mí que haya niños y niñas, con lo cual eh, es muy preocupante que se acabe limitando el acceso específicamente de familias con niños al ámbito de alquiler, y no solo por su renta, sino por su conformación familiar, y ese es un tema que queremos analizar desde UNICEF en, en profundidad. Bueno, por eh, también destacar algunos aspectos críticos en la garantía infantil europea, pues bueno, eh, es una política de largo recorrido, y yo creo que ahí es importante eh, tenerlo en cuenta, y el despliegue del plan de acción pues se va a hacer progresivamente, pero eso también, eh, estos plazos largos eh, lo que pueden provocar es la posibilidad de perder la iniciativa ¿no? o, o ese esfuerzo de cooperación a largo plazo, ¿no? el entusiasmo al principio y luego de qué va a ocurrir dentro de dos o tres años y creemos que eso es un elemento clave. La oportunidad de trabajar a largo plazo lo es, pero también la, la posibilidad esa de, de perder esa iniciativa o ese impulso inicial Evidentemente, no solo en España, sino en el conjunto de, de, de la Unión Europea, eh, la inestabilidad política en términos internos, pero también externos, y lo hemos visto con, con los efectos de, de la guerra de Ucrania, eh, la necesidad de implicar a todas las administraciones y, y actores eh, sociales, eh, cómo reforzar esa coordinación y esa gobernanza, y teniendo en cuenta que la coordinación es un trabajo en sí mismo, y eso fue... Un resultado que yo creo que es obvio, pero que fue un resultado de unos de los pequeños informes que realizó añadidos UNICEF en todo este proceso. Mejorar los datos y mejorar los datos, sobre todo la identificación y la focalización y el monitoreo de esos grupos vulnerables. ¿no? Nos hemos encontrado con que hay muy, muy pocos datos específicos, por ejemplo, de, de, de niños gitanos o de otros colectivos, eh, niños con discapacidad o están muy poco actualizados y eso es importante para ver el desarrollo de, de la Garantía Infantil Europea, incluso para intervenir con, con mayor calidad. Eh, esta es una reflexión más personal, si nos hemos dejado algunos niños y niñas al margen, yo creo que, eh, y es una idea personal, que en el plan de acción se recoge con poca intensidad a los, niños, a los niños migrantes, se pone poco el foco en esos niños y niñas que muchas veces son los que tienen más dificultades de, de acceso a servicios. Perdón, eh, perdón que me... Me he saltado la diapositiva. Por supuesto, la sensibilidad a las peculiaridades eh, territoriales, eh, lo regional y lo local, va a tener un efecto importantísimo en el éxito o no de, de la implementación de la garantía, la participación de las entidades sociales eh, o, y también la financiación, evidentemente, o la formación, y la capacidad de innovación y transformación. ¿no? Eh, ¿Cuál sería el papel del tercer sector y la sociedad? Gabriel, perdóname que te corte, vamos un poquito pillados y pilladas de tiempo, no sé si podemos abreviar. Eh, sí, yo la parte acabo, final, con esta, para... acabo con esta diapositiva que además la puedo compartir luego con, con vosotros si luego la queréis. Eh, ah, qué bien. Compartir. Genial, muchas gracias, Gabriel, disculpame. Simplemente tres notas para el papel del tercer sector y la sociedad civil, pues bueno, yo creo que implicar a los niños y sus familias es una política que quiere estar centrada en la infancia. Y lo pongo lo primero porque normalmente en la participación se suele poner lo último, pero creo que es clave, participar en el desarrollo y la implementación de la garantía de muchas formas, no, hacer una reflexión interna sobre si las intervenciones y los programas se pueden adaptar o se pueden alinear con la garantía europea, mantener la presión en el desarrollo de esta política a largo plazo, identificar oportunidades de intervención y mejores prácticas, investigar, eh, compartir investigación, información, datos que tienen las organizaciones sociales y que a veces no tienen la administración y, por supuesto, ser parte activa en, eh, en esa gobernanza a través de los mecanismos eh, que, que se decidan y que se establezcan. Para, para el buen desarrollo de la garantía infantil. Y luego simplemente acabar con esta diapositiva sobre el papel de la garantía infantil que, al final, pues es un pantallazo de las noticias del país de ayer. ¿no? Dos casos en los que la garantía infantil podría ser una herramienta de utilidad. ¿no? Sin ventana, uno relacionado con la vivienda y otro, pues, bueno, en este caso, con, con la salud oftalmológica, ¿no? las gafas. Pero que yo creo que evidencian y aterrizan un poco esto que hemos hablado de manera eh, tan amplia. Pues muchísimas gracias.